Todo, desde Bogotá y Cundinamarca siempre al alcance de tu mano. Ganadores atentos, dorado tarde, su número es 1, 1, 2, 2. Verifiquemos ganadores, el número es 1, 1, 2, 2. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo, para todo. Feliz tarde.